A inicios de año, la violencia contra los menores se ha disparado en Puebla. De acuerdo al Grupo Voluntario Mexicano Alemana C, 8 de cada 10 niños y niñas poblanas han sido víctimas de maltrato. El 17 de enero, un grupo armado arremetió contra 70 adultos y 30 niños en la Iglesia Bautista de la Colonia Castillotla, en la capital poblana. María Isabel fue encontrada sin vida el 18 de enero en un lote baldío en el barrio de Coyotzonga, municipio de Soquitlán. Un niño de 2 años fue golpeado por sus padres, perdiendo la vida en Palmar de Bravo. Puebla tiene un gran reto, el de garantizar los derechos y libertades para que las infancias puedan desarrollarse dignamente en un buen país.